protagonistas. Ocho de la mañana con trece minutos. Amigos y amigas, ¿cuáles son las amenazas que se ciernen sobre el país? Hemos eh, advertido en días pasados los operativos a propósito de la minería ilegal que se suma a este escenario de violencia de temor ciudadana hechos de, de sicariato constantes tenemos hechos eh, criminales tenemos robos eh, familias que han sido objeto de la delincuencia en fin vamos a analizar el tema con nuestro invitado el coronel fausto cobo es el director del centro de inteligencia estratégica eh, bienvenido buenos días coronel ¿Cuáles son esas amenazas que están, yo diría, una suerte de, de asfixiando al Ecuador con todos estos hechos violentos? ¿Cuál es la lectura y las investigaciones del centro de, de, de estratégico del país? Bienvenido, buen día. El micrófono, por favor, eh, habilitamos. Coronel, el audio. Necesitamos habilitar el micrófono, por favor. Bien. A ver si lo habilitamos ya. Ahí, ¿me escucha. Escucha. escucha? Muchas gracias por, por la invitación, como siempre un honor. El Ecuador, la región, el mundo, está enfrentando una nueva forma de expresarse de las amenazas. Es una estructura molecular que actúa en líneas convergentes y que todos estos componentes están interrelacionados. Es muy difícil que un analista ahora eh, pueda, independientemente, orientar el esfuerzo de búsqueda a, una sola de, a un solo de estos componentes. Es una estructura molecular disipada, porque ni siquiera es fácil eh, encontrar dónde está la conexión de estas moléculas, quién lidera, pero al final terminan todas en líneas convergentes atacando al, al, al, a los elementos estructurales del Estado, que es la soberanía. ¿Cómo, cómo, cómo llegamos, la coronel, la, a esta situación? Y la nación, perdón. ¿Cómo llegamos a esta situación? Eh? Bueno, eh, la crearon... ¿De dónde viene todo esto? Es, es peligroso, es, un, es una amenaza que tiene un poder igual o superior al del Estado y no solamente del Ecuador sino que está ahí todo mezclado entre crisis política de grupos populistas, extremistas, otros que defienden causas que son justas, pero que tienen exacerbados comportamientos y radicalismos. Hay otro componente importantísimo en esta amenaza, que es el narcotráfico y el crimen organizado. Solamente para poner un ejemplo, acaban de capturar... Hace pocos días, siete toneladas de droga con un eficiente trabajo de inteligencia de la Policía Nacional. Y obviamente, esa, esa, eso en el mercado de Europa vale 300 millones de dólares, mientras el Estado busca recursos para poder dotar de los elementos básicos a la Policía Militar, por ahí 9 millones de dólares para la Policía en Guayaquil, por ejemplo. Entonces, eh, el, el cómputo de potenciales entre lo que tiene el Estado... Y lo que tiene esta amenaza molecular es inmensa. Ahí está también la minería ilegal. En la minería ilegal, que es otro componente, se encuentran delitos conexos como el lavado de dinero, el tema de la, de, de, de, de, de la degradación ambiental, el, eh, economías subterráneas, eh, utilización de, de métodos de prostitución, de trata de personas y de todo aquello que implica la minería ilegal está también allí interrelacionado todo aquello que significa el apoyo logístico financiero desde redes internacionales que se arman a través de fachadas, organizaciones, ONGs, eh, eh, organismos, cooptando espacios internacionales de estas moléculas en los espacios eh, internacionales que se crean tanto en la institucionalidad como también fuera de la institucionalidad. Para el está, está el terrorismo y está la lucha armada. Fíjense ustedes que en Colombia está viviendo ahora, ahora, este mismo momento, una, un, una, una, un paro armado en donde las explosiones son en cada momento los actos terroristas, y eso está conectado con nuestro país, está conectado con nuestro país. Ahora bien, coronel, permítame hacerle una inquietud. Eh, usted menciona efectivamente que inteligencia se presume debería anticipar entonces los escenarios, analizarlos para poder enfrentar, y usted menciona el tema de la minería, y entonces allí uno se pregunta dónde estuvo inteligencia, estamos hablando que en Yusupino... Hubo una actividad minera de hace más de cinco meses, en donde más de 100 extra excavadoras destruyeron una, un sector a cielo abierto, es decir, no era una, no era, no era secreto, pues era más bien a voces se conocía de esta actividad. ¿Por qué el gobierno espera a que ocurra ese desastre ecológico y humano para entonces intervenir a hacer los operativos? No, no debería haber habido una suerte de prevención, de anticiparse a esto que ha ocurrido. Mire, inteligencia es información procesada, se entrega al usuario, no es necesario y no lo puede hacer, de hecho, no se lo debe hacer, entregar a la información públicamente o en los medios de comunicación, como muchos. Opinólogos, no, no, me, no me estoy refiriendo a este tema ahora, lo digo públicamente Se lo hace por los canales adecuados la, la inteligencia tiene que ser útil, oportuna, pertinente, compartimentada Pero las decisiones se las debe tomar con absoluta responsabilidad Lo que usted dice es correcto Y un supino, por ejemplo, es uno de los lugares que necesitan ser intervenidos porque avanzó tanto en los años anteriores que los puntos focales, no solamente de la minería ilegal, sino del narcotráfico, del microtráfico, yo le debo decir que la, el 80% de las muertes violentas en el Ecuador están relacionadas al microtráfico, por ejemplo. Porque antes no teníamos esos niveles de microtráfico, hoy los tenemos. Y el microtráfico es, está relacionado directamente también con la minería ilegal, porque ahí hay lavado de dinero de los que hacen microtráfico. Pero en este caso, coronel, entonces, ¿inteligencia falló pues, o no? Mire, no falló porque el operativo se lo hizo. Pero cuando ya la situación era, era terrible, porque ya cuando la situación claro, era obvio. Claro, porque obvio, porque también tiene que los que toman decisiones tienen que tener en cuenta muchísimo los daños colaterales. Es una operación interagencial, en donde no es militar, no es policial, tiene que intervenir. 15, 10, 20, 20, service, TODO EL ESTADO, INTEGRALMENTE EN LA ZONA AFECTADA, Y ESO IMPLICA COORDINACIONES, ESO IMPLICA muchísimas ACCIONES QUE NO SON DE INTELIGENCIA NECESARIAMENTE, PERO TAMBIÉN ESTAMOS INVOLUCRADOS EN EL TEMA, O SEA, NO ESTAMOS DICIENDO ESTO, NO ESTO. Este, no, CORONEL COBO, Psychobo, NADA MÁS UNA PRECISIÓN A PROPÓSITO claro. de, esta, DE ESTA INQUIETUD DE... NO, de Andrés, NO, y, y, y, está, y PARA ESO ESTAMOS. MUY ADECUADA. ¿Cómo, cómo, ¿CÓMO FUNCIONA TODO ESTE PROCESO, COMO USTED HA DICHO? Inteligencia es información, o sea, proporciona información. Procesada. Sí, exacto. Y de allí eh, intervienen varias instituciones. Parecería ser desde esta perspectiva que cinco meses eh, es, es eh, un tiempo que podría tardar todas estas acciones que permitió finalmente eh, identificar y desbaratar todo esto en la minería, por ejemplo. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tiempo demanda? ¿Cómo funciona, eh, Coronel Cobo? Mire, yo creo que primero hay que saber eh, identificar los niveles de la inteligencia, así como también los niveles de decisión, que son diferentes. La, la inteligencia táctica es la aquella que está en el territorio en el día a día. A veces se señala a los niveles que no corresponden, y esa inteligencia Táctica es la que es, es la primera información que se obtiene, se la procesa para la, la toma ya, pero, de acciones. Pero para distintas. llegar a esta información táctica, ¿qué tiempo demanda? Yo me imagino que es investigación, filtrar a personas, claro, hacer las acciones. Que, acciones. Decir, hacer la para contar con la información, eh, demanda tiempo también. Pues. Claro, y también eh, hay que hacerlo con la suficiente prudencia, porque obviamente estamos en un estado de derecho. No podemos, por ejemplo, interceptar. La inteligencia no intercepta teléfonos. Antes sí, los 14 años anteriores sí. Y claro, con mecanismos que no son los democráticos, tal vez es más fácil obtener lo que estamos indicando, pero no vamos a salirnos de, la, de las normas que existen y de la Constitución que impide que muchas acciones se puedan hacer. Mire, en Colombia, el DAS implosionó por abuso de poder y por... Buscar, eh, tal vez una intención buena de buscar la inteligencia, pero que, la, que se fue creando una, una bola de nieve que terminó implosionando al DAS, porque a, claro, a la inteligencia ya le dieron atribuciones de interceptación, le dieron y, eh, atribuciones de perseguir periodistas, de perseguir políticos, de detener de tener la opción de detener a personas como que fuera una policía judicial o que fuera una fiscalía. Y entonces, claro, las amenazas tienen esa ventaja. Nosotros, en la otra orilla, somos gente decente, somos gente que cumplimos las leyes, que queremos institucionalizar la inteligencia. Hace falta cultura de inteligencia. No tenemos una ley de inteligencia, una que norme nuestras actividades, pero hacemos el esfuerzo y repito, este gobierno no va a cometer actos que no estén contemplados en la ley para, en comillas, obtener inteligencia. Ahora, presumo, coronel, que inteligencia abarca todos los intereses del Estado ecuatoriano, y en eso están las cárceles del país. Entonces me pregunto, ¿qué rol tiene inteligencia en este momento en las cárceles cuando observamos que todavía no tiene el control el estado de, la, de las cárceles más peligrosas? Además que se sigue me, poniendo armas dentro de las cárceles. Hay tecnología, supuestamente escáneres eh, muy avanzados, pero la, las armas continúan. Quiere decir que hay filtración de gente corrupta, puede ser de la policía, puede ser del fin, de tantos elementos, y entonces uno se pregunta, ¿dónde está inteligencia para descubrir aquello, coronel? Mire, por ejemplo, este es un caso para decirle que es inteligencia penitenciaria, la que tiene que estar allí. El CIES no tiene operadores de inteligencia para hacer presencia en una cárcel. Es inteligencia operacional y táctica la que debe estar en la penitenciaría. Y los componentes del sistema son justamente los más importantes, la inteligencia militar y la inteligencia policial. Ellos son los que deben estar. La Policía Nacional es la responsable de la inteligencia penitenciaria. Entonces, eso, los requerimientos los están cumpliendo y dando a quienes tienen que tomar las decisiones. Pero yo le digo a usted, la, el sistema penitenciario sigue siendo una amenaza y seguirá siendo una amenaza por mucho tiempo porque allí está concentrado todo lo que significa el acopio histórico de haber permitido que se tome el sistema penitenciario por la criminalidad y las bandas nacionales. Ahí está el narcotráfico, ahí está el crimen organizado. Es complejo, pero sí, la inteligencia tiene un papel importante allí sobre todo la inteligencia penitenciaria, que está a cargo de la Policía Nacional. Bien, coronel, qué pena, ya no tenemos tiempo. A a la guerra, mire, en Ucrania, hubiera sido bueno analizar, pero yo le debo decir que es una guerra de baja y mediana intensidad, en donde va a cambiar o se pretende cambiar las relaciones globales y las, y las relaciones que eh, el mundo tenía en. Una etapa geopolítica que está pronto a, a terminar. Just, justamente le vamos a comprometer para la próxima semana. Claro, eh, está contento con más datos. Así con, es, así es. Muy gentil, y hay que profundizar en estos temas. Lo cierto es que, créanme, coronel, que nos sentimos en la indefensión. La casa que se supone es lo más segura, ahora es insegura porque los delincuentes ingresan a los hogares. Impresionante, con una violencia que aterra realmente, y esto pasa en las calles, pasa en todo lado, ¿no? Muchas gracias, Coronel Cobo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias.